Una frenada más o menos a 90 kilómetros por hora. espero que estén muy cargados de energía así como yo porque el día de hoy así como lo, ven el titulo, y como lo ven en el título y como lo ven en la intro del video tengo una sorpresa muy bacana y una alegría obviamente poder compartir con marcas que creen en nuestro proyecto hoy miren la gente de acá de, de Mazda no le dio la posibilidad de manejar esta, este SUV, esta camioneta que estamos comercializando, modelo 2018, aquí en Colombia. Pero vengan, yo me voy a meter un momentico a la sombra porque está apenas. Mi amigo que es mi contacto aquí en Malta estaba un poquito ocupado cerrando un negocio, pero vamos a darle unos minuticos, pero creo que nos va a coger la hora la de almuerzo. Oigan, les digo una cosa, estoy muy entusiasmado por manejar esta camioneta, ya me pasaron algo de la ficha técnica para que ahorita, para ahorita les contando. Porque hay varias versiones, no sé cuál es la que vamos a manejar, pero está interesante. Vamos a salir, señores. Vamos a ver aquí el concesionario. No, Igual tenemos camarita. Si quieres, tírate hasta esta rampa. Te subir un poquito y luego sale. Yo quiero mostrarles una cosa, muchachos. No sé si ustedes alcanzan a ver. De pronto no lo alcanzan a ver muy bien. Aquí está el kilometraje, está reflejado sobre el vidrio no creo que alcance a ver y cada vez que pasa alguien por delante, miren eh, me están haciendo... resulta que sí. el carro tiene una, una... ¿qué es lo que tiene? ¿qué es ese botón? ¿cómo se llama? se llama kick down un kick down, entonces... hay que ponerlo en modo sport ya lo pusimos en el modo sport entonces estamos completamente parados y la idea es que vamos a apretar la acelerada completamente hacia el fondo, ¿no? pues ya, aquí bueno, para que alguien pase de carros ya le pusimos en modo sport, porque esta camioneta tiene modo sport, ¿qué hace el modo sport ahí? El modo sport te cambia el mapa de inyección, lo que hace es inyectarte gasolina más rápido. Pero no es solamente abrir el... abrirlo... El... No, él te abre un poco los inyectores para que inyecte la gasolina más rápido, uh -huh. pero también lo que hace es que te deja revolucionar más el cambio, para poder que tengas, lo que es una velocidad final más alta. Bueno, no fuimos. No derrapó, porque tiene antiderrape. Toda. bueno no se siente tanto el golpe porque él como que lo controla ¿no? y además el, la configuración de la caja esta vez es para que sea confortable que aunque vos aceleres rápido y tengas una respuesta inmediata no vas a sentir ese golpe, ese, ese latigazo incómodo eh, ¿Sí? en, el, en el, la espalda en la cabeza, sino que va a ser muchísimo más confortable y anyway, ¡Está pues ahí! Tenemos, esto es eh, un arroz, eh, al wok que es con vegetales, se llama Sushi Good al Lomo. Y el tuyo, Maízito. maíz, maurito no, y maní al lomo también. Bueno, entonces miren lo que les decía precisamente de los, de los me gusta, me gusta como están configurados. Mira, este acabado de los asientos me gusta, tun, tun, tun, tun, tun. Por parte súper chévere. Hay gente que le gusta más la palanca aquí. Otros arriba como vimos en el Mercedes. Pero este me parece súper bacano. Vamos a ver cómo funciona la versión Sport. Si vamos, podemos ver en el demo pantallita de lujo. Este también tiene zoom rough. En fin. Bueno, entonces eso por dentro. Tirin, tirin, tirin. Botoncito. Abre. Solita. Tirin, tirin, tirin, tirin, Espaciosa, ¿no? Miren, bastante espaciosa la, la cajuela. Pum, pum, pum, pum. Y, y otra cosa así que me gusta de estos carros, solamente presione mi hijo cuando usted está encartado y hágale. En la parte de atrás cómoda, también los mismos acabados para la versión con cuero. En la mitad, también para cargar celulares y todo, bueno esos detallitos que hacen que obviamente esto sea súper chévere. que veníamos hablando es que la camioneta es 2.5 litros, todos los motores que vienen de este tipo de camionetas son inyectados directamente, ¿verdad? Dentro del cilindro. Dentro del cilindro. Eh... Con gasolina corriente. Y se llenan con gasolina corriente. Sí, no puedo creer que se llenen con corriente. Vení, yo tengo una pregunta. ¿Con cuánto tanqueamos? Creo que es un dato importante. ¿Con cuánto tanquea uno esta este carro? Son más o menos 14 galones. Y el galón está ¿Son 7 ,800? 110, 120 mil pesos. Con 120 mil pesos. ¿Y cuánto es el, la, el rendimiento por galón? El rendimiento de una camioneta motor 2.5 está aproximadamente en 40 kilómetros por galón. Da bastante. Sí. Y la motor 2.0 te hace 50 kilómetros por galón. Miren Cali, miren Cali hacia allá. Será que si me alcanza nada, a ver, veamos. es un mirador bien bacano de cali y miren y otra cosa que tenemos que mostrar hacia el fondo están todas las montañas y esta es la vía hacia panzi creo que varios la conocen la están ampliando hay cositas que mostrar también de esta ciudad señores no solamente es carro y comidas <risa> este sitio por acá es muy bacano está haciendo calorcito cuando hace mucho calor así va a llover sí. bueno arrancamos aquí con la prueba okay. de aceleración <risa> Esto va a estar bueno, entonces aceleremos hasta el otro policía y frenamos o qué? Acelera hasta el otro policía y frenamos. Listo, pues. Y vamos a frenar el seco. Ahí fue más. Y frena a fondo. ¿A ¿Cuántos? Por lo de 50, 60 lo podemos hacer. Bueno, ahí ya vieron, responde súper bien. Responde súper bien, responde súper bien. Yo creo que a mí me da risa porque yo, como si fuera un conductor de otra carga, estaría diciendo: No, estos manes están locos. Uy. <risa> ah. <risa> no, sí, una <no. risa> chimba el control dinámico de estabilidad ahí fue que no perdiera el control del carro ah, o sea, no, por... empezó a derrapar y él la controló para no, que el carro el carro la volvió fuera a es viendo. que derrapó muy poco la verdad que pensar en otro carro yo creo que estaríamos ah, en otro carro estaríamos ah, haciendo ah. sí, pues el trompo el sucio que había en el piso sí. trató de derraparse y volverse contra controlar. ¿no? Sí, la tira hacia adentro. Ese es el control dinámico. es el control de tracción. Junto con el control dinámico de salida. O sea, básicamente entre más quieras derraparla ya menos te va, sí, te menos va a corregir. ¿no? te lo va a corregir. Entonces, 2.5 litros es un motor de inyección, ya saben, entran directamente al cilindro. Vimos que tiene unos sistemas obviamente bastante para hacerlo bastante óptimos para ser más digamos más más suave y más confortable la manejada Un sistema obviamente de cambio de línea que protege obviamente el conductor cámaras por todas partes cámaras adelante sensores en la parte de adelante en la parte de atrás luces antiniebla, esta parte me encanta esta parte me encanta me parece muy bacano eh, los rennes son 19 frenos eh, frenos de disco abs muy bacano, se llena el de se llena con, con gasolina corriente. Este color no es de mis favoritos, pero digamos que acá afuera se ve loco. Todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero. zoom ¿Ah? roof hasta la mitad, completo, y obviamente la bodega que ya la pillamos. Señores, terminamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ¿qué tal esta camioneta que mostramos? CX-5 de la Mazda, hay que agradecerle obviamente aquí a los parceros que nos colaboraron. Eh, ya saben que si quieren más información no es sino que nos escriban, si les gusta el video que nos den un like, si no les gusta que nos den un like, ah, no importa. Pero lo más importante es que comenten y, y que les, me digan qué quieren saber, qué, más información, qué cosas quieren que les cuente, qué otro tipo de carros quieren que les mostremos, así que por favor estaremos atentos a todos, a todos a todos sus comentarios. Un saludo muchachos, no se olviden de gozarse la vida, de verdad, pásensela de locos porque la vida es única. Nos vemos, chao, chao, chao.